La madrugada de este martes 2 de agosto, un grupo de personas ingresó al domicilio de Héctor Coba Carvajal, presidente de la Junta Auxiliar de Santa María Xonacatepec. Minutos más tarde, los intrusos agredieron físicamente al presidente auxiliar y a su esposa, quienes se encuentran hospitalizados a causa de estos hechos. Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla, quienes acordonaron la zona para comenzar con sus labores periciales. Hasta el momento se desconoce si se trató de un ataque directo en contra de Coba Carvajal y su esposa o si fue un intento de robo.